Con respecto a nuestros indígenas colombianos que hay tantas comunidades y que son tan lindas Nuestro abrazo para, para todos ellos en el país que hay que seguirlos cuidando y hay que aprender mucho de ellos sí. Eh, ¿Sus bebedizos? ¿Les ha tocado también consumir Sí, sí, sí, tuve la oportunidad de hacer el... o ¿Obligatoriamente o por curiosidad no, no, no. o porque les toca? No, digamos que lo, lo... Y alguna vez tuve la oportunidad de hacer en el Parque Nacional Natural La Paya eh, un recorrido muy bonito, que esto está ubicado al sur del país, en donde terminamos haciendo el ritual del yajé que es una planta, es una raíz realmente el yajé que se cocina durante tres días y luego se hace una toma, eh, en un ritual que es muy especial para las comunidades indígenas del sur del país eh, y lo pude hacer de esa forma, es decir, estuve los tres días fue, es un ayuno muy importante que se hace, se cocina junto al, al líder de la comunidad la raíz, hasta que se cocina durante tres días hasta que queda muy espesa y una vez queda muy espesa la noche del ritual es muy especial, él se pone toda su, su vestimenta indígena y antes de darle a uno el vaso del yajé, él lo sirve de la olla muy espeso. El auténtico. Ya, el ya. auténtico <risas> lo toma en su mano, lo escupe, sí. lo escupe y se lo da a uno. ¿Mm? Y así uno lo debe tomar. Ese es el auténtico ritual del yaje Así que es algo que de pronto no muchos saben. En algunos lugares de Colombia se, se hace de manera un poco más folclórica, si se quiere. Pero así es como realmente ocurre. Así que sí hemos tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Eh, al principio no sentí nada. De sí, y luego sí, de sí, 40, iba a decir el efecto. No, no pasaba nada. Yo decía, no, esto como que no es verdad, como que no pasa mucho. Pero a los 45 minutos que, o sea, como una roca en, el, en en el piso de la cabaña donde estábamos. No podía moverme, literalmente pero consciente, no, consciente okay. absolutamente consciente, pero no podía moverme. Sí, Mi sí. cuerpo estaba pegado al piso, pegado. Y así estuvo durante por lo menos una hora en donde él hacía unos bailes y unas danzas. Sí, algo muy espiritual. Termina con uno conectándose de manera muy especial con, con el ritual y con la naturaleza del lugar, ¿no? Así que sí, son cosas que ocurren en nuestras comunidades. Así es. Que recuerde, para enviarle el saludo y también para ilustrar a nuestros amables eh, cibernautas, eh, ¿De comunidades indígenas, eh, nombres y, y en qué partes eh, de Colombia quedan? Hay muchas, o sea, principalmente al sur del país, sí, ¿no? Ajá, Obviamente correcto. lo que es Putumayo, Amazonas, eh, muchas en Arauca, muchas en, en Baupés, en... En los llanos orientales hay muchas comunidades indígenas, eh, pero sin dudar eh, destaco mucho toda la comunidad ticuna, la, tic la comunidad macedonia, son comunidades que se asientan muy cerca de los ríos, que tienen rituales muy bonitos, que, tienen, eh, que están empezando a vivir mucho del turismo y que tienen senderos que son absolutamente fascinantes, hay cosas muy, muy locas realmente que uno no puede creer que las tenemos en Colombia y, y que uno puede vivir, hay un sendero en un lugar que se llama Los Kilómetros en el Amazonas colombiano, el lugar se llama Los Kilómetros y allí hay una comunidad indígena y ellos hacen un sendero que se llama Luz de Luna, se hace en las noches de luna llena uno va con la con los líderes de la comunidad por la noche. ¿Sin linterna? Eh, sin linterna, uh -huh. exactamente. Al principio sí, sí lleva uno linterna para orientarse, y luego un tiempo uno apaga la linterna y se da cuenta que todo alrededor de uno tiene bioluminiscencia. Claro. Las plantas, las hojas, los pasos que uno da... A mí me recordaba mucho a Avatar, porque era impresionante lo que ocurría en el lugar. O sea, uno apaga las luces y todo empieza a iluminarse por sí solo. Era divino. Qué este sendero es algo que uno debe conocer. ¡Qué bonito! Bueno, mi querido Juanca, la verdad, ¿qué, qué, ¿qué podemos como enviarle el mensaje que usted haya recogido de los indígenas colombianos que pueda, podamos aplicarlos en nuestras vidas y que es fácil de hacerlo? Sí, pues yo creo que todos realmente podemos colaborar. Yo sí. creo que todos tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, con la naturaleza, con nuestras comunidades indígenas a las que hay que proteger, a las que hay que cuidar, por supuesto. Y ese cuidado debe ser mutuo también de parte de ellos hacia nosotros y de ellos hacia la naturaleza. Eh, yo creo que todos podemos hacer una acción, así sea la más mínima, el solo hecho de tomar un papel y dejar de botarlo a la calle y más bien ponerlo en el lugar correcto, eh, haciendo buenas prácticas de, de reciclaje, el plástico, dejar de utilizarlo, tratar de no pedir eh, pitillos a la hora de tomar una bebida, eh, todos son cosas que de, pocos, de a pocos suman y suman mucho, así que ojalá que nos pongamos en el plan de... De proteger y de cuidar y de preservar porque todos los ecosistemas están conectados. Lo que uno hace en el páramo afecta al mar, lo que uno hace en el mar afecta al nevado. Así que todo está conectado y eso es algo que debemos entender para poder proteger la vida. Así es. Juanca, podríamos hacer la charla mucho más extensa porque es supremamente interesante todo lo que usted ha vivido. Faltaría hablar del karate, del buceo, bueno, de tantas cosas de su vida como actor. Lo felicitamos de todo Muchas corazón, gracias. no solamente por ser mi compañero aquí en Caracol Televisión, sino porque es admirable todo lo que usted ha hecho junto con, con Mari, ¿no? Con Maritza. Claro que sí, claro que sí. Una, una gran compañera de viaje y que lleva este recorrido también ya algo más de 17 años trabajando en pro del turismo y de las comunidades. Gracias, no, Ótico. No, con todo gusto. ¿Dónde lo pueden ver? ¿En Televisión Internacional? Claro que sí, Caracol eh, televi en, en Caracol Televisión Internacional todos los martes y miércoles, 5 y 30 de la tarde, el programa Travesía eh, eh, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en Blue Radio Travesía Blue y en mis redes sociales, arroba de viaje con Juanca en Instagram y en TikTok. Juan Carlos, muchas gracias muchas por gracias estar con a nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Actor, karateca, buen amigo, viajero por toda Colombia, cuidando también nuestro medio ambiente y llevándole ese mensaje, por supuesto, del cuidado que tenemos que tener con nuestro hermoso planeta. La única casa que tenemos en toda la galaxia. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Otico. Chao a todos. Con gusto y cariño, Tony el Zapata Murillo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.